Comenzamos. <risa> siempre, siempre, siempre, siempre me ha dado muchísima, pero de verdad muchísima curiosidad la manera en cómo los niños a veces tienden a tener esta parte muy inocente. Tienden a ser muy inocentes porque definitivamente no conocen mucho de este mundo. Y es a veces muy creepy que estas personas, estas pequeñas personitas, no lo vean con esa maldad, con esa malicia. Un amigo hace algunos cuantos años recién había nacido su bebé y recuerdo que me dijo mira, aquí está mi hijo recién, casi recién nacido pero si yo finjo que le voy a dar un golpe no... no va a saber qué onda no va a saber qué qué es un golpe se va a tener los ojos abiertos y simplemente me va a ver como este güey está intentando hacer algo, pero no sé qué es. No tiene miedo de ese golpe. Dice, y es porque dentro de su misma conciencia no tiene esa ese recuerdo, esa memoria de que alguien le va a atacar. Cuando tú ves a alguien que alza la mano y en automático sientes que te va a atacar. Es por eso, porque tentativamente antes ya ¿Te pasó algo que te hace ver que eso hace daño? Los niños tienen esa ventaja. Y a veces los niños son unas de las cositas más, más creeps que se pueden encontrar uno. ¿Y eso sabes por qué? ¿Por qué? Porque dentro de su misma inocencia los ves jugando con cualquier cosa. Llega una etapa donde los niños comienzan a explorar el mundo a su manera, arrastrándose, caminando, tocando, probando cualquier cosa. Más adelante su capacidad de asombro se vuelve todavía más grande. Tristemente, actualmente mucho de esa capacidad se va perdiendo. Con internet, con más cositas, antes el mundo se pudiera decir que era un poquito menos explorado. Pero dentro de esta misma capacidad que tienen, hay una parte que a la gente no le gusta tanto. Y es cuando hacen amiguitos imaginarios. Y es cuando hacen algunos amiguitos que no tienes ni la más mínima idea de dónde diablos se les pegaron frases, se les pegaron... Nombres Te puedo decir una cantidad enorme de gentecita que te puede decir que sus hijos comenzaron a hablar con alguien y de repente te decían es que es mi amigo, es que es mi amiga, es que es una señora, es que es aquello, amigos imaginarios. Siempre me ha dado curiosidad eso. La historia que Hoy les vamos a contar. Abarca un poquito de eso, pero un poquito más allá de algo que es aparentemente algo muy inocente, algo bonito y algo digno de festejar. Porque cuando estás en esos menesteres estás totalmente focalizado a eso. Estás focalmente totalmente focalizado en cualquier otra cosa menos en que va a suceder esto hoy quisimos hacer una transmisión sorpresa para estas transmisiones pequeñitas de solamente una historia que se llaman Tulpas de la Medianoche que es parte de Memorias de un Nahual así es que diviértanse un ratito con esta historia que les vamos a contar aquí junto con la tía Clau hola soy la tía Clau contestándole los mensajes desde ahí los textos <risas> si ustedes quieren llegar a escuchar esto esténse muy pendientes de la página de Facebook pueden buscarlo como Dan Yael Art así como suena con Y, -Y -E D-A-N-Y-A-E-L A-R-T Daniel Art punto ilustrador justamente ahí es donde hacemos transmisiones y estas pequeñas transmisiones van a ser mucho más recurrentes para que los viernes ahí sí, tengamos la transmisión especial a las 9 de la noche y ahí compartiremos al menos una horita y media o tal vez dos esas historias de terror así es que Prepárense, bienvenidos sean a este, su segunda emisión de La Tulpa de la Medianoche. Hoy comenzamos con una historia que fue curioso porque muchas veces trato de cambiar algunos nombres para no revelar dónde fue. No es tan bonito que de repente digas... Y quizás eh, no manches en el sentido de manchar directamente al, a la empresa o al lugar donde se, se realiza, sino eh, le quites un poquito de esa eh, idea del negocio, de donde ahorita les voy a hablar, de donde ahorita les voy a comentar esta historia, fue en un lugar que está a un lado de donde antes había un negocio colectivo junto con unos amigos que tenía, una sociedad que se hizo hace algunos cuantos años, y a un costado había un salón de fiestas. Justamente a un ladito había un saloncito de fiestas infantiles. Y es bonito porque casi los fines de semana, casi todos, había al menos una fiestecita. Y muy de vez en cuando te dabas cuenta de que llegaba un payaso... De repente veías como el mismo payaso se iba con cantidad obscena de pastel, con globos y todo lo demás. Era bonito. A mí no me desesperan los niños. Entonces el escuchar sus gritos, el desmadrito que estaba por allá, la buena vibra que aparentemente ahí estaba, te, te llena un poquito. Es como cuando la felicidad se contagia. Que por cierto, he de decir también, antes de... Continuar, que agradezco muchísimo las estrellas que nos están dejando. Sani López y Dani Mate, muchas gracias. En ese momento estábamos en, en este lugar donde rentábamos y ese lugar le pertenecía precisamente a la señora que estaba eh, en ese sitio. de Tenía dos locales. Y aparte era el patio grande donde era el salón de fiestas infantiles. Le sobraba el local grande, entonces no lo rentó a nosotros y nosotros estábamos perfectamente bien ahí. Y nunca tuvimos bronca con ella, nunca. De hecho nos quisimos llevar bastante bien con, con la gente que trabajaba ahí. Tenía dos empleadas y un día de tantos solamente hubo una. Solamente quedó una empleada. Y la señora comenzó a comportarse de una manera un poquito rara. La señora, una señora hecha y derecha en todo el concepto que ustedes pueden decir. Una señora, fresilla, que llegaba en camioneta, checaba sus menesteres, checaba su negocio, ello lo administraba completamente. Seguramente ustedes se la imaginarán. Venía bien vestida, con el cabello corto y con ese, esa manera, ese cortecito de hacerlo como un poquito quebradizo el cabello, de hacerlo quebrado, perdón, con esos tintes, tanto color que les gusta, más o menos un rubio cenizo, tenía elegancia la señora. Su empleada que trabajaba en ese momento, pues... Platiqué dos, tres veces con ella. Sinceramente, no tuve la oportunidad ni el placer de platicar mucho. Pero, después de que empezó a suceder estas cosas, nosotros, como nos estaba rentando, teníamos mucha, mucha, mucha curiosidad de saber qué onda. De la nada que cambie eh, la manera de hacer, la manera de... Convivir con nosotros, esta señora, se nos hizo muy extraño. Llegaba temprano y se iba exageradamente temprano. No esperaba a que el sol cayera cuando ya estaba cerrando totalmente su negocio. Uno de mis compas, uno de mis amigos, se fue haciendo muy amigo de su empleada. En el negocio que tenía ella, pues que era un salón de fiestas, tenía un localito pequeñito que era donde vendían arreglos florales, vendían globos, vendían algunos cuantos regalitos y más cosas menesterosas para obviamente complementar lo de la fiesta. Y tenía una máquina de refrescos, entonces constantemente nosotros íbamos a comprar y este amigo mío, logró hasta cierto punto lo, obtener mucha confianza de ella y logramos saber qué fue lo que pasó resulta que cuando sucede todo esto había tres personas la dueña y dos empleadas la chica que terminó por quedarse la única chica que se quedó fue la menor de ellas. La otra empleada tenía muchos años de trabajar con ella. Entonces, cuando comenzó a contarnos acerca de todo esto, esta chica nos dice, bueno, mira, yo... Yo no le sabía tanto de este negocio, pero quien me estaba enseñando es la señora y, y esta Rita. Rita era la otra empleada que estaba acá. Llevaba años con esa señora, pero un día... Simplemente se fue, agarró sus cosas y se fue. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Y trataré de contarlo de la forma como ella nos lo hizo saber. Ese día llegamos a, pues al trabajo. Dice, habían eh, pedido el, el lugar por seis horas, iban a hacer muchas cositas y era un un pues era un cumpleaños de, de una niña dice la niña tendría como sus dos años y medio si acaso eh, pidió a la señora un poquete muy especial donde se podían hacer eh, centritos de mesa y todo eso normalmente dice aquí cuando rentamos tienen que la máquina para andar haciendo hot dogs bueno para hacer palomitas para hacer todo eso todo eso lo tenemos en una bodega en la parte de atrás Dice, es una bodeguita que tiene una pared, pero tiene una rejita donde tú puedes entrar y dejar las cosas. La señora un poquito más, la quien contrató es un poquito más eh, de dinero, dice, y pidió muchos arreglos florales. Al parecer a la fiesta no iban a asistir eh, tantos niños. sino iban a asistir más adultos, y aunque sí iban a haber niños, eh, la fiesta la pidió un poquito más para personas eh, grandes. Pidió algunas de estas cosas, pidió un payasito que eh, agarró la tarifa mínima de media hora eh, y después lo pidió para otra media hora para andar haciendo globitos y cositas así. Realmente no pidió tantas cosas para niños, insisto. Lo que sí se encargó de pedir fue una piñata muy grande. Eh, una piñata con con un monito. Dicen, no, no sé qué, qué personaje sea, pero insistió mucho en que fuera ese personaje. Yo dice, no, no sabría decirte qué personaje es. Si yo apenas comenzaba en ese momento, pero no es un personaje común. Al, al parecer era de, de una serie de, de una monita roja, creo que, que tiene como lunarcitos. Eh, y es un personajito, no sé, es curioso. No, no sabría decirte cuál es. Nosotros seguíamos platicando. Y de hecho, al momento que nos platicaba, estábamos en el portón. Viendo hacia adentro de, del salón este de fiestas. Prosiguió diciéndonos, la señora vino como todas las veces, con las órdenes, con las firmas de quien estaba eh, pidiendo el, el servicio. Nos encargó las cosas, nosotros nos pusimos desde temprano a hacerlas, colocamos las mesas, los manteles, eh, pusimos los centros de, de mesa. Y en eso llega... Eh, nuestro proveedor de piñatas nos da la piñata, se coloca directamente atrás en la bodega. Como sabíamos que no se iba a utilizar eh, los carritos para hacer eh, hot dogs ni nada de eso, lo pusimos justamente en la parte de allá. Sirve que no nos estorba. Y si hay niños, la reja que tú puedes ver a través de las rejas, es una reja sencilla, no es una puerta, es una simple reja. Puedes ver lo que hay adentro, pero evita que los niños se metan y que destruyan la piñata antes de tiempo. Sin embargo, la tienes ahí para cualquier cosa. Y si dejamos la piñata ahí, empezamos a colocar globos, empezamos a colocar todo lo demás. La señora que lo encargó hizo que la fiesta fuera mucho más tarde. Normalmente las fiestas comienzan a las 3 de la tarde. Y esta comenzó mucho más tarde, así es que cuando era casi el meollo de la, de, la, de la fiesta, ya estaba totalmente oscuro. Al momento de que es de noche, las luces, pues la señora no le ha puesto tantas, por tanto casi no alumbra todo. Sí, alumbra en unas partecitas, pero no tenemos que pedir apoyo de unos eh, pequeños reflectorcitos que tenemos. Pero casi no alumbra del todo. Y bueno, la fiesta comenzó. Estaban en su, su sitio. A mí me dejaron únicamente en el mostrador todavía por si es que querían comprar cosas. Seguían llegando señores, seguían llegando más personitas y pasaban a donde estaba esta tiendita, para comprar un pequeño regalito, algo rápido. Y veo que a la señora le sale bien tener peluchitos y cositas así, para aquel regalito que se le olvidó, aquí compras algo y sigues, te lo llevas para allá. Yo seguí vendiendo eso, y estaba en lo mío. De repente, escucho el grito de la señora, de la dueña y escucho perfectamente cuando sale corriendo hacia la puerta trasera que es eh, que da al patio pero por el lado donde está el local que, tenía, que tenemos escucho perfectamente cómo abre la puerta y se mete a la oficina de la señora dice, tenía un pequeño cubículo chiquito se metió a la oficina, cerró la oficina y se puso a rezar, eso me sacó muchísimo de onda porque se puso a rezar, pero no a rezar tranquilito, así de, de, de padres nuestros, así despacio, no, de verdad, casi gritando se puso a rezar, dice, me espanto muchísimo porque tú no te lo esperas, de la nada tú estás vendiendo algunas cuantas cositas y de repente abren la puerta de atrás, se mete una señora y se mete en chinga, eh, se mete tu patrona y empieza a rezar. Es algo increíble, ¿no? Y sobre todo porque se hizo un poquito de silencio eh, donde estaba la fiesta y a pesar de que tenían música un volumen moderado, se escuchaba que la gente estaba confundida. Mi confusión se hizo todavía más grande cuando... La otra empleada, la señora, esta Rita, que llevaba años, años con ella, entra por el otro lado, no entró por la parte de atrás, sino perfectamente escuché cómo se salió por la parte de, de del portón y se fue a meter por la puerta principal. No me dijo absolutamente nada, me empujó al momento de entrar. Ella agarra las cosas, agarra sus cosas y se va, agarró sus cosas y jamás, jamás regresó y a partir de ahí me quedé pensando qué demonios había pasado y déjame te cuento, hace menos de cinco minutos yo estaba allá adentro y estaba con la señora, y esta Rita estaba en el lugar donde yo estaba Lo que sucedió fue de que la señora se hartó un poco de mí Me dijo que estaba muy pendeja y pues me tuve que ir Pero déjate cuento cómo pasó Yo estaba ahí con la señora Y la, la quien alquiló el lugar eh, Estaba platicando conmigo Estaba eh, pidiendo algunas cuantas cosas extras a veces tú puedes pedir extras cuando rentas un lugar. Estaba pidiéndome algunas cuantas cositas más. Entonces le llamé a la patrona y le dije, bueno, hablé con ella y ya ella me da la orden y yo consigo cosas. Ella se puso a platicar con la, con la patrona y empezó a hacer números y me empezó a dictarlos. Y me empezó a pedir porcentajes y más cosas de descuento. Y la verdad, si pues estoy algo pendeja para poder hacerlos... Los porcentajes a como me pedía que los hiciera, mi patrona se enojó. Perdón, es que ¿Sí? he estado escuchando que mueven y mueven bolsas, pero desde aquí estoy viendo el pinche rabio. Okay. De hecho, ahí viene. ¿Me llamaron? <risa> ok. Perdón. Es que desde hace rato yo hice así de. No, creo que es mi imaginación. Y ya no lo escuché. a ah. Comiendo croquetas y todo eso, y pues no, no es él. Sí, perdón sí. por echarte la culpa, güey. Sí, perdóname. <risa> ok, entonces, básicamente, esa chica eh, le estaban dictando cosas y la neta no daba ni una. Dice que ella misma, a sí misma se dice, güey, estaba muy pendeja y. Y la neta, no pude seguirle al ritmo de las cosas que me estaba pidiendo la señora. Y básicamente me dijo, güey, estás muy pendeja. Por favor, llégale a la chingada. Vete a ella a la oficina, ponte a vender mis peluches. Y mándame a Rita, ¿no? Ella sí sabe hacer cuentas, porque tú estás muy pendeja. Eh, dice, me regresé. Me regresé pues, un poquito encabronada, porque pues, ya sabes cómo se pone la señora. La señora tiene un, un carácter muy explosivo. Y dice, antes de todo eso, eh, había muy pocos niños. Había tres, cuatro niños, dicen, nunca los conté, pero había varios niñitos chiquitos. Y estaba la, la festejada, y la festejada tenía unos dos años y medio quizás. El punto era de que la, la fiesta no era propiamente de un cumpleaños. No sé qué festejaban. Pero era una fiestecita para ella Dice, y yo escuché a la niñita esta, Que estaba hablando junto con otros chavitos Y nada más Estaba ahí hablando con más gentecita Y no le presté atención, para nada Me corren eh, Paso unos cinco minutos Y ahí es precisamente Donde sucede esta situación ahí es donde pasa esto y no entiendo, no, no, no logro entender, no logro dilucidar todo esto la señora me dice, por favor termina la fiesta y haz que las personas se vayan eh, se cumplió el tiempo, me dijeron, sabes, eh, quisiéramos estar más acá pero yo me inventé alguna cosa y pedí que se fueran la, las personas y le comenté a la señora, ok, vamos a limpiar allá allá atrás, y la señora dijo, no, no, no, no, no quiero limpiar, ya vámonos, eh, vámonos. Dice así, tal cual estaba, cerramos absolutamente todo, siempre la señora se quedaba a levantar cosas junto con, con nosotras, a darle una chainada y al otro día contrataba a un, a un chavillo, que era quien limpiaba todo eso Y pensé, bueno, igual está muy cansada Igual algo así Al otro día que llego Tardó la señora en llegar Casi media hora Y al momento de que llega Me dice, por favor Este Tómate dos días Tómate dos días y si no quiero no quiero que que vengas. Me tomé esos dos días y al tercer día que llego me doy cuenta que hay rosas blancas tiradas dentro del, del lugar, pétalos de rosas blancas algunos ya secos, otros medianamente secos. Se no pregunté, sino simplemente me puse a barrar y me dio nuevas instrucciones. ¿Sabes qué? A partir de hoy, ninguna fiesta después de tal horario y a tal horario cerramos. No quiero estar más eh, aquí, ni tampoco quiero que tú te quedes aquí. Aparentemente esas cosas pues yo no le presté tanta atención Y no fue hasta mucho tiempo después que yo me enteré qué demonios fue lo que pasó Resulta que al momento de que yo estoy con la señora cuando fue a la fiesta Y estaba tomando notas Yo escuchaba perfectamente que había una niña ahí atrás Que era la festejada y la vi Porque vi que estaba jugando con, con su mamá y se fue a la parte de atrás, allá atrás hay una extensión del patio, que es donde hay un poquito de pastito, y está la bodega que tiene esa reja, la reja siempre está cerrada con candado, entonces vi que estaba jugando, como cualquiera de todos los niños que estaban acá, y de repente escuchaba que platicaba, con más chavitos, hasta ahí yo me quedé, después fue, insisto, que mi patrona me dijo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿recuerdas la vez que estábamos aquí y así, así? ¿Sí? ¿Ves que te dije que por favor que te fueras, que me, me trajeras a, a la otra empleada para hacer las cosas? Le digo, sí. Dice, ella vino y estuvo aquí conmigo. Dice, la, la, la festejadita vino, estaba caminando por acá y, y se fue allá atrás y estaba platicando. Dice, nosotros estábamos platicando como si nada. Estábamos haciendo números porque quería hacerle otra fiestecita aparte. y Estaba cotizándole de una vez ahí. Y... Al momento de que... Estábamos en la parte de ahí atrás... Eh, una sensación de... Tengo que asomarme. Se me, me, me entró. Y... Vía a Rita, vía a la otra empleada y fue como la misma cosa de decir, bueno, vamos a asomarnos. En ese momento le dije a, a, a quien nos había contratado, déjame un segundito, por favor, eh, nada, voy a asomarme por unas cosas de aquí. Dice, avanzamos, y yo seguía escuchando la vocecita de, de la festejada. Insisto, no había tantos niños. No había tantos niños. Escuché la voz y junto con Rita nos fuimos ese pedacito atrasito. Es nada más unos cuantos pasos. Y al momento de asomarnos, no vimos a la festejada, pero seguíamos escuchando su Estaba gesticulando algunas cuantas palabras. Estaba tratando de hablar algunas cuantas palabras. Ves que no siempre a esa edad se puede hablar bien. Pero escuchábamos perfectamente que ella estaba ahí. Pero en el pedacito donde nosotros estábamos, no se veía. En el pedacito donde estábamos no había nadie. Inmediatamente nos sacamos muchísimo de onda porque hace unos segunditos acababa de pasar por ahí y nos entró ese sentimiento de ve a ver, de asómate. Nos asomamos y en el patio, que no hay ni una manera ninguna de hacer que desaparezca un niñito en este caso una niña de dos años y medio, volteamos hacia, hacia todos lados y solamente estaba el pasto y no había manera de que se pudiera esconder. Fue cuando seguimos escuchándola y ahí fue cuando nos dimos cuenta que estaba dentro de la pequeña bodeguita que teníamos ahí que era donde guardábamos el carrito para hacer hot dogs y en el lugar donde también teníamos una de las piñatas. Justamente ahí donde estaban las piñatas había una, que era del personaje que ella había querido, que la mamá de la niña había querido. Entonces nos percatamos que estaba por dentro de la bodega, lo cual al principio nos pareció inaudito completamente porque la maldita bodega tiene una reja. Esa reja evita que los niños pasen. No hay manera de que pueda entrar porque tiene candado y estaba del otro lado. Pero lo que hizo... que saliera corriendo. Fue que al momento de voltear, vi a la niñita dentro de la bodega y estaba hablando y la piñata le estaba respondiendo. De dentro de la piñata se escuchaba una voz que le respondía. Y durante todo este tiempo le estuvo diciendo y respondiendo esa misma cosa. Porque era todo el mismo tiempo en el cual nosotros estuvimos hablando de números y de cosas, ella seguía estando ahí. Nos dimos cuenta que se dirigía a la piñata. Y la piñata le respondía Y entonces la maldita puta piñata Le dijo a la niña Ya vinieron por ti Y fue cuando la piñata Giró su cabeza hacia nosotros Y fue cuando salimos corriendo Fue cuando salimos corriendo totalmente. Dice, en ese ratito en el cual yo me metí a rezar, le hablé a mi esposo. Y mi esposo vino y me ayudó a terminar la fiesta. Dice que él se metió de aquel lado y que le preguntó a la señora, a la a la que había rentado el lugar Que si su hija estaba bien La señora respondió Sí, mi hija está aquí jugando Aquí afuera jugando No se ha desprendido de mí Empecé a tratar de Dice mi esposo Empezó a tratar de preguntar Nadie vio A alguien Meterse a la bodega Ni nada Cuando llegó la hora De colocar las piñatas Él las sacó yo simplemente le dije, por favor, continúa, yo me siento mal. Y le pregunté, ¿qué es lo que hiciste? Dice, pues simplemente me, me, me metí y saqué la piñata, la colgué, eh, hice lo de siempre, la rompieron, dice, curiosamente la cabeza se le quedó a la niña. Eh, y ahí guardó sus cositas, guardó sus, sus dulcecitos y ya se acabó la fiesta. Dice, yo no tuve el valor de decirle a mi, a mi marido hasta que llegamos a la casa. Mandé a pedir un padre que viniera a bendecir y bendijo absolutamente todo eso. Y a partir de ahí, la señora dejó de pedir piñatas con forma de personajes. Y ahora pedía piñatas, unas que son totalmente redondas eh, y otras que parecen como si fueran... Tienen formita como de galleta. Dice a partir de ahí ya no ha vuelto a pedir nada de eso. Si, si me preguntas a mí, no sé qué era eso. Jamás hemos visto más cosas. Pero... Jamás había visto a mi patrón hacer así. Esta... Esta historia... Se me hacía muy curioso porque durante todo el tiempo que estuvimos eh, rentando ahí, a un lado, insisto, en el negocio, en el otro local, ahí un costado de, de este salón, me llegué a quedar en algunas ocasiones allá y, y pues se escuchaban cosas, pero pensabas que era gente de ahí. Siempre tuvimos la idea de que había un velador, pero... Nunca lo vimos. <risa> fue. fue raro. Y justamente por un video de Dross que subió acerca de una tienda que vende cosas de piñatas. que es increíblemente falso. Pero. Cuando lo estábamos viendo, le comenté a Clau así. Yo me acuerdo de algo que sucedió con unas piñatas. hace. hace tiempito con una en específico y le conté a Clau cómo, cómo había sido eso y se sacó de pedo porque a ella le he llevado a, a ese lugar eh, estuvimos afuera de ese sitio eh, muchas veces cuando vamos a, a ver a mis familiares pasamos por ahí entonces fue cuando le dije bueno bueno guajate en todos los sentidos es <ríe> mágica y extraña sí totalmente uh -huh. Eh, del video de Dross es una persona con una máscara eh, Hay un chingo de videos en Twitter Analizándolo así sin problema Pero si ¿sí te impacta Mucho de ello es este Los jumpscares Patrocinados también por Por la música editada que le ponen Funciona bastante bien Pero Si ¿sí te queda como esa sensación extraña Digo como algo tan normal, como algo tan pequeñito ¿no? puede causarte esa esa sensación de desasosiego. Una pinche piñata. Pero a fin de cuentas, no nos tocó vivirla a nosotros. Pero a raíz de esa ocasión, la señora puso un chingo de cruces y montó un altarcito a una Virgen de Guadalupe en esa bodega. que como lo sé? Porque en alguna ocasión nos pidió que si no éramos tan amables de ayudarle a checar su instalación eléctrica, porque no encendía. Y sí, fuimos, y nos tocó verlo. son de esas cosas que te dejan pensando de qué diablos fue porque puede que no haya sido únicamente algo del lugar puede que haya sido o bien en esa piñata o puede que haya sido algo que de por sí traía a la niña y que se materializaba con ella así es que Espero les haya gustado esta historia pequeñita En esta tulpa de la medianoche Por cierto, muchas gracias a todas las personitas que nos mandaron estrellitas Jos, muchas gracias A la Maga Oscura, a Sani López, a Daniel Mace Muchas gracias por, por sus estrellas Por acompañarnos esta noche Y... <risa> Noa Espinosa si te contara una cantidad de historias enormes. Durante una temporadita estuve eh, trabajando muy cerca de la central de abastos. Bueno, más bien, en la central de abastos de, eh, de Oaxaca. Por las bodegas. Y de vecino tenía a una persona que vendía dulces. Y de vez en cuando nos comentaba muchas cosas ahí. Y estaba muy cabrón porque... Él decía que ese negocio se lo habían traspasado, que originalmente él no era quien lo vendía, pero le traspasaron el negocio y decidió continuarlo. Dice que había unos dulces que el dueño le pidió que jamás los moviera de ahí. Dice, esa, la suerte de este negocio está en esos lugares en ese lugar de ahí, y no la muevas, no, no, no muevas esos dulces, dice que era uno, unas paletitas vero, de por ahí, dice, por el empaque, y por las demás cosas, yo calculo que debieron ser, las paletitas vero, de 1970 y tantos, que era cuando se tenía ese empaque, o oh, algo por esas fechas, dice, no me acuerdo bien, pero sí eran, algo muy viejo, en, Dice, eh, en una ocasión, pues con mis trabajadores que estaban por acá, un chamaco nuevo se le ocurrió mover eso y lo jaló y se cayó totalmente. Y dice, cuando, cuando se cae, la bolsa se abre. Arriba en el estante no había absolutamente nada más, pero dentro de la bolsa con las demás paletitas había un una bolsita negra que tenía unas hierbas ya totalmente secas. Esas hierbas estaban secas, secas, secas. Y, y ahí estaba esa bolsita dentro de donde están los dulces. Y atrás de la bolsita, dice, es como si hubieran agarrado un, un, un bebecito chiquito y lo hubieran tallado en, en madera. Dice, estaba, era como un, o sea, si tú lo veías, era como un bebecito chiquito, un, un, dice, como un bebé, tiene una cabeza muy grande, un cuerpecito, un tamaño medianito y sus manitas, y, y estaba ahí, dice nada más que el, el la carita del, del bebé, dice, se veía muy fea, porque, aparte de que le habían hecho mal, el, el, Parece que el, el tallado en, en madera. Los ojos se los pusieron de cristal y se veía horrible. Dice, no tenía párpados, se veía horrendo. Y... Dice... Estaba esa cosa ahí. Yo... Lo vi y no quise levantarlo, pero... El chamaco que lo tiró, dice, eso estaba súper cerca de mí. Y... Dice, ya yo lo levanto, patrón, espérame. Dice que él empezó a agarrarlos ahí y fue cuando nos dimos cuenta de que muchas paletas que estaban ahí solamente habían el palito de la paleta. Estaban abiertas las paletas y estaban comidas. Y dice, tú cuando comes una una paleta, dice, yo en un negocio dulcero desde hace casi 10 años, cabrón. Tú luego, luego te das cuenta cuando un, una una paletita tiene eh, tiempo que la están comiendo, cuando se seca, cuando pasa por todo esto. Dice, una de las paletitas parecía que estaba fresca, que le habían chupado así recientemente. Y en el pinche bebé este, de un color oscuro, de un color... ...fuerte... ...café fuerte... ...en los labios del, del... como bebé este... ...se veía que... ...que tenía caramelo... ...se veía que tenía... ...caramelo en los labios... ...dice me dio un chingo de miedo... ...este chavo lo volvió a meter ahí... ...y... ...me entregó la bolsa... ...la puso ahí encima... ...del, del escritorio... ...John... ...dice no tuvo el valor... De, de tirarlo simplemente le pedí perdón, le pedí muchísimo perdón a a, a este ser chiquitito dice lo, lo acomodé de nuevo y lo volví a subir al, al estante pero le puse unas unas tablas ahí, dice, mandé a ponerle unas tablas para que ese paquete no se cayera dice me tardé casi Casi un mes en volver a contactar con el, con el señor de, de ahí El que era el dueño anterior dice, y, y le hablé acerca de eso Dice, oye, fíjate que sucedió esto esto aquello Y dice, no mames, ¿cómo crees que se cayó? Dice, ¿qué tal te va en el negocio? Dice, pues, o sea, de que se cayó, si sí, sí se, se puso bajo o sea, de verdad se puso muy bajo el, el negocio. Dice sí, tienes que, este, tienes que contentarlo. Dice mira, ese me lo, me lo regaló mi cuñado. Dicen que, que, tiene el alma de un niño dentro y que le gusta, le gustan las cosas dulces. Dice no sé si sea realmente un niño, pero pues así me lo entregaron y una señora fue quien lo metió en la bolsita. Y dijo que con esa bolsita se va a mantener mucho tiempo comiendo de ahí se va a mantener mucho tiempo comiendo de la bolsita dice, si quieres mételo una bolsa nueva, dale algún regalito dale alguna de esas cosas ponle dulces, ponle juguetitos dice cuando todo esto pasa le empecé a poner dulces, pero no cualquier dulce le gustaba. Dice, al otro día en las mañanas amanecía el maldito, la maldita bolsa en el suelo, junto con el, el, el morrito este, la bolsa estaba abierta. Dice, me dio muchísimo miedo. Y dice, al parecer lo que le gustó fue que lo metiéramos entre los, los brinquitos que también los conocen como dragoncitos Dice, lo, lo metí entre esos y al parecer eso sí le gustó Dice, y, y suena culero porque A veces Sobre todo cuando ya estamos haciendo inventario en las noches Se escucha como si estuviera mordiendo Los sobrecitos Y se escucha perfectamente allá arriba Las cosas ya fueron mejorando A raíz de que le pusimos algo que le gustó qué es, no tenemos idea, pero ahí está, cuando le dije eso, ¿y dónde es? Aquí güey, mira, ahí, justamente ahí, y sí, no quiso moverlo ya, para no hacerlo enojar, pero desde esa distancia, se alcanzaba a ver uno de los ojitos de cristal de esa madre, ¿Qué chingados era? Ni idea. Pero... De que tenía una... Cosa... Cuidando ¿eh? y bendición. Bueno, dándole bendiciones a su... A su negocio... Tenía una de esas. <risas> Según me dice que a veces... Algunas de las bolsas de las paletas Encontraba haz de cuenta tú agarras una bolsa y le hundes tus dedos? Y como es una mano grande, dice, ¿tú puedes verlo? Dice, pero a veces en algunas bolsas le encontraba como si hubieran metido los dedos Y hubieran roto cosas Dice, de, de las que más me anduvo chingando Y dice, a veces todavía chingaba Dice, en los dubalines rompía el, el, el sellito metálico y le metía los dedos dice quién sabe en qué tanto más han andado rondando esa cosa pero de que ha andado jugando con los dulces ha andado jugando con ellos dice lo último que me ha estado haciendo y que no me ha gustado tanto es de que las las sorpresas las suertes como ellos dicen se le han estado quitando Chiclitos Dice, la suerte son esas, eh, esos pedacitos de cartón Que tienen un chingo de chicles en la parte de abajo Que tú compras un chicle a uno o dos pesos Y viene un número Y te ganas lo que venga en ese numerito Dice, esos están nuevos, cabrón Vienen en bolsas Las bolsas vienen selladas Para que no le puedan meter mano Y de repente cuando ando vendiendo ya nada más el cliente me dice, oye güey, pero ya no tiene uno o dos dulces de estos. De que hay historias. De verdad. Hay historias. Y sí, al parecer. Definitivamente hay gente que piensa que no son niños. Parecer No lo son Y bueno Según yo solamente iba a ser Una sola historia Y miren Ya nos expandimos Bastante, bastante Espero que les haya gustado Esta tulpa de la medianoche Que es parte de las narraciones De las anécdotas De memorias de un Nahual De parte mía, de la tía Clau Que estuvo respondiendo mensajitos Sí Aquí sigo respondiendo mensajitos. Les agradezco muchísimo el haber estado por acá. Vamos a subir esto a YouTube también para que lo puedan escuchar después. Y puedan volver a revivir estas mini historias rápidas. En estos ratitos que están junto con nosotros. Y agradecerles el haber estado de nuevo desvelándose un ratito con nosotros muchas gracias a la gentecita preciosa que nos dejó estrellas Dalmita un abrazo, Josilva también un beso enorme Nave Oscura, Sani López y Daniel Mace, muchas gracias por todo por favor no olviden suscribirse a nuestra página de Youtube eh, aparece como Danja El Art o Memorias de un Nahual suscríbase por favor Denle clic en la campanita Si se puede, compártanlo con, con más gentecita Cuéntenle a más personas de nosotros Si es que les gustan esas historias Que son anécdotas más que nada Me gusta esa partecita Es como la mano peluda Que tenía ese toquecito morboso hasta cierto punto De saber que eran historias anécdotas que la misma gente cuenta así es que de nuevo muchísimas gracias por estar por acá recuerden que igual estamos en Spotify como Memorias de un Nahual y en redes sociales aparte, la tía Clau está como? Um, Stars Cherry en Twitter y Clau Cherry Stars en Instagram y yo me encuentro en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube como Danjael Art. Ahí pueden googlear y buscarlo. O meterse a cualquiera de esas páginas. Y en la parte de la página aparece como un link tree para que puedan ver todas las redes sociales y por ahí seguirnos también. Así es que, de nuevo... Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Espero pasen una muy bonita noche pensando en cualquier otra cosa. No se dejen llevar por esto. O oh, sí, sí, tengan cuidado porque a veces estas criaturas se enganchan y mientras más miedo les tengas, más les encanta estar ahí. El olor a miedo es... Enervante. El olor a miedo Tiene ese gusto particular de estas criaturas Ahora sí, descansen Pasen bonita noche Insisto, de parte mía de la tía Clau Descansen mis bebés Les mando besos en sus tatemas Descansen Pasen muy bonita noche Y nos andamos viendo Recuerden, esto se volverá a subir a YouTube y tal vez a Memorias de un Igual en Spotify. Un bonita noche, descansen y mmm, bueno, un beso a todos.